Erx, la mítica ciudad multidimensional del Cerro Uritorco. Hoy emprendo un viaje distinto, un camino que comienza en la realidad por todos conocida a través de los sentidos, pero que, a partir de un determinado punto, traspasa las fronteras dimensionales para dirigirme hasta los confines etéreos de un sitio que existe más allá de la naturaleza aparente. La mítica ciudad de Erx. Estoy al pie del Uritorco, el sagrado cerro de los Comenchingones, en la provincia argentina de Córdoba. Aquí, en las serranías del Valle de Punilla, existe lo que muchos consideran un triángulo magnético de fuerzas etéreas, cuyos vértices están determinados por los cerros Uritorco, Pacarillo y Los Terrones. Mucho antes de la conquista española, el Cerro Uritorco ya era venerado por los Comichingones, un pueblo originario de la región. La tradición oral cuenta que estos habitantes se reunían a contemplar las luces que emanaban desde el interior de la tierra, entidades cósmicas que manifestaban su jerarquía mediante la intensidad con la que se iluminaban. El avistamiento de toda clase de luces, tanto en el cielo como al ras de la tierra, es moneda corriente en esta zona desde el principio de los tiempos. Sin embargo, la fiebre mundial por el fenómeno ovni en la región comenzó a partir del 9 de enero de 1986, cuando sobre la falda del cerro El Pajarillo apareció una de las más grandes huellas presuntamente alienígenas de la historia. Según los testigos, ese día un ovni iluminó toda la serranía y dejó una huella de vegetación calcinada que llegó a medir más de 120 metros de largo y 64 metros de ancho. Con el correr de los meses, la vegetación volvió a crecer. Sin embargo, los animales siempre evitaron pastar en esa parte del cerro. Cuando al año siguiente un gigantesco incendio arrasó con más de 20 kilómetros cuadrados de monte, la huella del pajarillo permaneció intacta. Los metafísicos consideran que, dentro de este triángulo de fuerzas, está comprendida la ciudad multidimensional de Erx, el punto geográfico en donde se está erigiendo una futura raza humana, regenerada. En el centro de la ciudad se ubica el templo de la esfera y los tres espejos cósmicos que canalizan el intercambio de información con el resto de las galaxias. Según la leyenda, durante el siglo XII, el caballero templario Parsifal llegó hasta la mítica ciudad de Erx para depositar allí el Santo Grial y la Cruz de los Templarios, reliquias que desde entonces son atesoradas y custodiadas junto al bastón de mando. Como sede de un gobierno intergaláctico, este epicentro de información universal articularía objetos e información de sensibilidad histórica para la raza humana. Las siglas Erx, que dan nombre a esta ciudad, significan Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales. La tradición hermética considera que fue creada hace más de 12.000 años y se encuentra actualmente gobernada por remanentes de los atlantes y sacerdotes esenios, custodios y guardianes también de las inmediaciones de la ciudad en sus múltiples dimensiones. Es prácticamente imposible hablar de la ciudad de Erx sin mencionar a un hombre de origen griego que un buen día llegó a estas latitudes para obrar las artes ocultas que permitieron la manifestación física de la ciudad, que entonces por primera vez en la historia registrada se hizo visible ante los ojos de muchos seres humanos. Su nombre es Ángel Cristo Acoglanis. Aunque trascendió su propia muerte bajo el seudónimo del portero de Erx, a lo largo de varias décadas, este hombre, médico de profesión, supo llevar a centenares de personas hasta el Cerro Los Terrones, en donde mediante el recitado de mantras en idioma irdín, un lenguaje presuntamente cósmico, logró la materialización de los guardianes del lugar y de la mismísima ciudad multidimensional. Si bien son muchos los que aseguran que, tras la muerte de Acoglanis el portal de Erx quedó definitivamente clausurado, muchos otros dicen continuar con su legado. Hoy es posible hallar a un puñado de autodenominados guías que contarían con el poder de obrar los mantras que invocan a los guardianes de Erx y logran la manifestación física de la mítica ciudad multidimensional. La cita con uno de estos guías resulta entonces obligatoria representa una misión que espero poder cumplir durante mi próximo viaje al sagrado valle comechingón de Erx. Soy Oxlack y estos fueron los misterios y leyendas que quedaron en la historia. ¿Qué les pareció este video? Por un año he estado realizando esta serie en History Channel pero vamos a iniciar el año 2019, así que quiero pedirles un gran favor. Tenemos un reto y es hacer que History Channel Latinoamérica Llegue a medio millón de suscriptores Ya nos faltan muy pocos Así que les pido a toda la legión Oxlack Que vaya y se suscriba a ese canal History Channel Latinoamérica En la descripción de este video les voy a dejar el enlace Si lo logramos vamos a tener segunda temporada De los viajes de Oxlack. Y seguiremos siendo familia History Así que por favor toda la legión Oxlack, Vaya y suscríbase a ese canal en la descripción de este video estará el enlace. Muchas gracias y los veo en el siguiente video.